¿Qué es una moneda social? Bueno, Una moneda social es una herramienta de intercambio y nace con el sentido de volver a dar el sentido inicial que tenía el dinero, que no era ni más ni menos que, que una forma de intercambiar entre personas. Hoy en día, como hemos visto por desgracia, el dinero es una forma de, de especular, se ha convertido en una, en una herramienta que no favorece el bien común y la moneda social simplemente quiere volver a dar el sentido inicial del dinero. Aunque sea una moneda que no es de curso legal, no es muy distinta, por ejemplo, a una moneda empresarial con la que una empresa te remunera parte de tu salario, por ejemplo, en tickets restaurant. Los tickets restaurantes es una especie de moneda alternativa que tú intercambias por comida en un restaurante. Una moneda social es lo mismo, pero la crean las comunidades de una manera mucho más democrática, con decisiones asamblearias, de forma que, que es la comunidad la que tiene digamos, el, el control de esa moneda y decide qué valores, qué objetivos y qué quiere promover con ella. Thank <laughs> you.